Las mujeres del deporte en nuestra provincia no dejan de darnos alegrías en todas las disciplinas. Todo el deporte femenino está creciendo, estamos en auge. Para promover nuestro deporte femenino local y, pues, y podamos eh, representar ahí. Pontevedra en toda España, incluso fuera de España. Pocas provincias en Galicia y en otros territorios pueden presumir de tener tantos equipos en élite, ¿no? Y cada una de nosotras creo que tenemos un papel importante. Nosotras vamos a intentar mantener el lo más alto posible para poder ser referentes realmente de las niñas que vienen. Que darnos visibilidad y eso está ayudando a que el deporte femenino esté en auge y se pueda profesionalizar esto de alguna forma. Internamente somos conscientes de lo que hacemos y nuestro granito de arena en un futuro lo que se verá y cuando cada una de nosotros vea o nietos o alguien que, que esté brillando en, a nivel deportivo, nos sintamos que somos parte de eso. Y ahora, además de ser grandes deportistas, son de esas referentes de moitas nenas que os miran y dicen, yo también puedo, y por lo tanto quedan dan o paso ¿no? Por eso hay también tanto deporte base, donde cada día hay más rapazas.